Gracias, Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción. Gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Miren, señores, dos temas. El día de hoy, los lo referente a, a educación, al inicio del año escolar y, y una, un pequeño conflicto que hay ahí a lo interno del PRM a nivel nacional. Eso es público, está en los principales diarios ahí, un encontronazo entre el presidente del PRM, Paliza, y el encargado de Asuntos Exteriores, ferry eh, eh, Ferry Iglesia tiene un pleito ahí casado entre, entre ellos de eso voy a hablar más adelante miren, el ministro, el próximo ministro de educación señor Rafael Furcal, había anunciado hace dos semanas que la semana pasada iba a decir cuándo iba a iniciar el año escolar y en qué modalidad no lo hizo, el pueblo se quedó esperando que, cuál es la decisión de él y entonces dijo la semana pasada que esta semana sí lo va a decir. Hoy es lunes y esperemos que esta semana, de una vez y por todas, se le informe a la población cómo va, cuándo va a iniciar el año escolar y en qué modalidad. Escuché que Luis Abinader en una entrevista que le hicieron habló de comprar tablets para los niños, para los estudiantes, y escuché a Luis Abinader decir que ya están haciendo acuerdos con algunas compañías, creo que con claro, y a, eh, eh, no sé cuál es la otra, eh, para tratar de llevar internet a todos los niños. Lo primero es que eh, eso es un soberano disparate. ¿Por qué? Claro, eh, claro, porque tenemos que profundizar. No se trata de la tablet, porque si tú le llevas, por ejemplo, a una casa donde hay cinco niños, tú vas a llevar cinco tablets. ¿Por qué? Ah, no han, no han analizado el fondo de la cosa. La educación virtual no es un juego. Yo se lo vengo advirtiendo hace tiempo. La educación virtual no es un juego. No es tú decir, tienen internet, tienen una, una tablet o tienen una computadora. Ajá. ¿Y quién le va a dar seguimiento a cada uno de esos niños? Supongan ustedes que Junior, uno de nuestros camarógrafos, tiene cinco hijos. Y los cinco hijos, claro que hay muchísima gente. Hay gente que tiene ocho y diez hijos. Que están todos en la... En la ¿Verdad? Un hombre ¿verdad? Que tienen niños en, en, en las escuelas. Cada niño, uno que esté en primero, en segundo, tercero, cuarto y quinto. Antes tú dices ocho muchachos. Sí, hay que familias que tienen ocho y hasta diez muchachos. Y están dos en la escuela. pero no aquí en Telenor. No, no, aquí no, sino en el país. Ah, ya, ya, entendí. Cada niño de eso está en un curso diferente. Y entonces hay que darle un seguimiento especial a cada uno de ellos. No sé si me doy a entender. Tú no puedes dejar que ese niño se siente solo frente a una tablet a recibir clases, por ejemplo, dos horas. No, tiene que haber una gente ahí. Pero entonces también tiene que revisar y supervisar al otro niño, y al otro, y al otro, y al otro. Hay una ventaja por lo que tienen un solo niño y dos ahora. Pero donde hay más de dos, tres, cuatro niños, hay que supervisarlo de manera continua a cada uno de ellos. ¿Quién lo va a supervisar si el papá está trabajando y si la mamá está trabajando? ¿Se trata de la tablet? ¿Se trata de un teléfono? ¿Se trata de la computadora? No, no se trata de eso. Se trata del seguimiento que se le va a dar a ese niño, porque no hay una metodología. Eso es lo que tiene que focalizar el Ministerio de Educación para la enseñanza. Por ejemplo, hay niños que a través de YouTube aprenden los colores, aprenden a contar, pero esa fue una metodología creada por expertos en, en, en educación, psicólogos, expertos que diseñaron eso en materia de dibujos animados se lo llevan al niño de una, de una manera que para el niño resulte interesante consumible, pero no repetible porque el niño, póngalo hágase el ejercicio con sus hijos el niño no ve mucho las cosas repetidamente ya el niño quiere cosas nuevas, mi niño de dos años maneja perfectamente va a cumplir tres, y maneja perfectamente el YouTube, ponle algo repetido no, no te lo acepta, te lo rechaza él va buscando siempre cosas nuevas porque qué es esto? Un muchacho de tres años, ya ellos deciden qué. Entonces, un maestro, de manera virtual, tiene que resultarle muy interesante a un, a un niño para que te pueda eh, eh, eh, absorber todo eso desde tu casa, donde él puede cambiar. Y donde, donde no va a haber siempre una supervisión. Entonces, eso del internet, eso de las tablets, es para mí... Para mí un disparate. ¿Por qué? Porque esos padres, a la hora que se le acabe la leche, cuando se le acabe el arroz, van a decir, bueno, para, para pasar hambre, que se para la educación. ¿Y qué van a hacer con esa tablet? ¿O la venden o la empeñan? La venden Dice Israel que de las 5 venden cuatro. Es posible que la vendan las cinco, porque cuando a ti se te tranca el juego y tú no tienes de dónde sacar cuarto, y tú tienes una tablet, tú dices, bueno, allí hay una, una compra-venta, la voy a empeñar, y resuelvo por otra vía. No podemos pensar así, tenemos que tratar de ver de cómo nosotros creamos una metodología que resulte interesante para los niños y como planteaba eh, Pelegrín Castillo mantener un espacio de un año sabático y no necesariamente cuando digo un año tiene que ser un año, puede ser tres o cuatro meses o seis meses, donde a través del, del Ministerio de Educación, utilizando por ejemplo el YouTube, utilizando la televisión y la radio, llevar la información que mantenga a los niños conectados con lo que ellos necesitan saber. Con lo que ellos necesitan saber de acuerdo a su edad, mientras tanto, porque la clase virtual, señores, no es un agua y queche como se dice, no es, no es que tú estás ahí mm. y, y te vas a formar. No, yo me, yo hice una carrera que fue semipresencial. ¿Saben lo que yo hacía? Que cuando me decían, me ofrecían eh, materias virtuales, yo le decía, ay no, es que no es lo mismo, no es lo mismo tú concentrarte en lo que eres tú mismo que te enseña... Y te dicen, mira, cómprate ese libro, tienes que fajarte a leer el libro. Tienes tú que fajarte a leer el libro y tú mismo autoenseñarte. Por eso, en educación virtual, por ejemplo, en UAPA, donde yo me formé, allá le llaman facilitadores a los maestros. Ellos te facilitan el conocimiento, pero el conocimiento lo buscas tú. No es que nadie te va a enseñar, tú tienes que fajarte. Y para lo que dicen, no, eh, cualquiera te lleva la tarea, ve y enfréntate a la UAPA a un examen de 50 puntos. Se pasa la materia con 70 puntos. Enfréntate a un examen de 50 puntos Y falla en ese examen Para que tú veas lo que te pasa ¡Te fuiste! O sea, tú tienes que saber Lo que tú estás haciendo Cuando te enfrentas a un examen de 50 puntos ¿Qué universidad aquí Da un examen de 50 puntos? Ninguna Esa ¿Por qué? Porque ellos se aseguran De que lo que tú vas a hacer en ese, De que lo que tú aprendiste realmente Tú lo puedas reflejar en ese examen Aunque no siempre es así Hay gente que, que se asusta en un examen y, es, y esa metodología Ahí como que medio que falla un poquito Pero ellos te conocen porque hay una plataforma que dice incluso el tiempo en el que tú duras conectado, la, la tarea como tú la vas haciendo y todo eso. Y además la participación en los foros donde los, donde los maestros tienen contacto de manera directa con los estudiantes. En, en todo esto, señores, quiero otra vez aconsejarle al Ministerio de Educación. Al ministro, que lo hago incluso haciendo encuestas, ¿de qué te va a servir una encuesta de opinión cuando se supone que a usted lo elegimos como autoridad para que usted tome las decisiones por nosotros? Déjese, déjese de estarse de, llevando de, de los cuentos de camino, vamos a hacer una encuesta a ver qué dicen los padres. ¿Qué van a decir los padres? ¿Qué saben los padres? ¿Qué sabe un padre, por ejemplo, ahora mismo de educación? No entiende nada. Se supone que para eso elegimos los elegimos a ustedes, para que ustedes tomen la decisión por la mayoría entonces, eso de pensar en tablet, lo voy a decir ahora, es un soberano disparate Un soberano disparate, porque donde hay cinco muchachos hay que llevar cinco tablets Porque no, no se la pueden turnar, a menos que den la clase eh, eh, desde las 8 de la mañana hasta, la, hasta las 5 de la mañana, cruzado No hay forma señores, ¿qué es lo que se debe hacer? Posponer el año escolar y durante ese tiempo diseñar la metodología que se va a utilizar. Porque si estuviéramos hablando de adultos, de abogados, como bien decía Amado, ciertamente el sistema judicial puede llevar algunos procesos de manera virtual. Y aún así, con los profesionales hay problemas. Imagínense ustedes con niños de 8, de 10. De 12, 14, 16 años. Hay abogados que los teléfonos smartphone que tienen nada más lo usan para llamar. Para llamar. Y algunos tienen de muy baja gama o de gama media que no dan muchas posibilidades. O sea, y algunos no saben ni siquiera aprender claro. una computadora. La experiencia que tenemos en el sistema del Ministerio Público es que cuando se le asignaban eh, eh, computadoras portátiles a algún eh, fiscal o, o, o, o procurador, terminaba en manos del hijo mayor o del. Exacto, entonces miren, para concluir, yo no creo, yo no creo no, que existe tío. posibilidad. Eso no es más que un deseo de complacer a todo el mundo, a un grupito más bien, y un deseo de decir, el año escolar no se va a paralizar aquí en la República Dominicana. Estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error. Eso debe paralizarse. Y dicen, ah no, pero entonces eso va a provocar eh, deserción de los estudiantes ¿Y qué estudiante ahora no hay que volver a, a motivarlos para ir a la escuela en el mundo entero? Porque está todo paralizado, todos los estudiantes va a ver que motivarlos hasta, Pero Hasta los maestros Claro, hasta los propios maestros Señores, pero aquí, aquí había gente que no quería volver a trabajar después de la cuarentena Aquí había gente que se acostumbró tanto a la cuarentena que después Ay, ya yo no puedo hacer ese horario que yo hacía antes Pero ¿cómo así? Pues era tu horario de trabajo Y te seguimos pagando igualito Y no queríamos volver a trabajar entonces, señores, atención, Rafael Fulcal, por favor, esta semana tiene que avisar porque además hay un conflicto ahí con que, qué vamos a hacer si, si pagamos la escuela, si lo, si lo incluimos en la escuela pública o si seguimos pagando el mismo dineral que pagábamos por los colegios. Hay un conflicto ahí que hay que definirlo. Entonces, esa información se necesita ya. Dejen eso de estar preguntándole a la gente con encuestas. Ustedes son las autoridades y se supone que ustedes deben tomar las decisiones que más le convenga a la población. Y... Desde ahora le les voy a, va, a vaticinar que eso de comprar tablets y llevársela a la gente que no tenga acceso al internet y de conseguir el internet es un disparate. No van a conseguir educar a nadie con eso porque a, a la semana de que la gente tenga eso ustedes van a ver las compraventas llenas de esas eh, eh, tablets y los puntos de droga también. Bueno, llevan a los puntos de droga, pues, droga. gracias y el charla antiguo.